Bueno, pues 107.2 frecuencia modulada rtvfuturo.com, los canales a, los, a través de los cuales nos puedes sintonizar. Llegan los consejos del doctor Amor, como cada martes, Juan Bustamante, le damos ya la bienvenida. Juan, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, mmm, buenos y lluviosos días de nuevo, por lo menos por esta zona, no sé por ahí cómo estará. Aquí todavía no ha llovido, está a punto, pero bueno, viene bien. No queríamos agua para los pantanos, pues aquí tenemos agua. Pues bueno, pues ya tenemos agua para los pantanos, Para ver si por lo menos viene más limpita, no con tanto barro. La verdad que sí, lo que pasa que parece ser que hay malas noticias para Semana Santa. ¿Ya hay malas noticias? Uf. Estoy escuchando yo ya por ahí y leyendo que sí. en Semana Santa también va a llover. Espero que se equivoque. Bueno, todavía falta un poquito, vamos a tener esperanza en que no. Juan, hoy nos quieres hablar de la gente a la que no le importas porque te hace esto. La audiencia se, se estará preguntando ¿y qué te hace? Bueno, pues para eso está aquí Juan Bustamante, para contarnos lo que hace esta gente a la que no le importas. Pues son seis puntos fundamentales en los que voy a resumir qué es lo que te hace a la gente cuando no le importas. Bueno, pues cuando quieras, Juan. Pues empezamos con el primero. Una de las primeras cosas que te hace alguien a la que no le importas, o sea, como estamos, digamos, en este ciclo hablando de lo de conocer a gente, a alguien que estás conociendo, y no le importas por el motivo que sea, porque le gusta a otra persona, porque no le has convencido, porque no le has gustado, porque no sabe contigo, lo que sea. La primera cosa que hace, apenas te escribe por el WhatsApp o directamente no lo hace. Es decir, tú le escribes durante el día y o te contesta poco, o te contesta con monosílabos, o lo o ya directamente, que está muy feo, Sí. Que no te contesta, te lo dejan visto El famoso clic azul y, y no te contesta O sea, tú le preguntas a lo mejor ¿Qué tal, cómo te va el día? Y ves que lo ha leído y no te ha contestado Va pasando el día y no te contesta Llega el día siguiente y no te ha contestado uh -huh. Es decir, te ha ignorado completamente Cosa que me parece además que está muy fea Y me, me parece hasta una falta de respeto Porque si no le importas, pues perfecto Pero que te diga, oye, mira, que yo es que no a lo mismo no quiero conocer a nadie Y ya está, Ignorar y no contestar la verdad, me parece bastante mal. Sí, sí, sí, es una falta de respeto, como tú bien dices, Juan. Totalmente. Ya digo que cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo por lo menos he sido siempre muy claro de que cuando alguien no me ha interesado he dicho, oye, mira, que es que no me veo contigo, o no tengo ganas de conocerte, o pues no quiero conocer a nadie, o lo que sea. Uh -huh. Pero dejar sin contestar, y me lo han hecho ya unas cuantas desgraciadamente, pues eso, me parece muy feo. Ese sería el primero. El segundo punto, bueno, lo hemos dicho ya prácticamente que es eso, que es cuando no te contesta Cuando tú le mandas, eh, como hemos dicho, mensajes, o sea que lo, lo metemos digamos casi dentro de esto, que no te contesta eh, eh, hay que contestar. Para, ¿te interesa o no te interese? Bueno, si no te interesa en este caso, uh -huh. algo hay que ponerle. No puedes dejarlo visto. Otra cosa es que no haya visto el mensaje. Bueno, ahí digamos se puede escapar un poco más porque dice, bueno, a lo mejor no ha podido, porque estaba muy ocupado… O a lo mejor, es que eso, no lo ha querido ver, pero bueno, por lo menos no lo ha visto. Pero un mensaje que te lo han visto y no te lo han respondido, no hay excusa ninguna. No te puedo decir, es que estuve muy es que no podía, no. No me lo has contestado porque no te ha dado la ganas. Y ahí no hay excusa ninguna. Otro punto sí. sería cuando esa persona te pone excusas. Cuando tú estás conociendo a alguien y siempre te pone excusas. Oye, ¿y si, si nos vemos mañana? no, es que mañana voy a estar muy ocupado, no puedo, no, es que mañana tengo que trabajar, no, es que tengo que estudiar. Vale, pasan unos días, le vuelves a proponer. Pues Yo creo que deberíamos tomarnos algo. No, es que no voy a poder, o no, es que hoy resulta de que tengo que ir a no sé dónde. Siempre es algo, siempre pasa algo que evita que, estéis, que os veáis. Evidentemente, pues no tiene interés ninguno, y está claro que no tiene importancia, o sea, que no, no le provoca ninguna importancia, o sea, que no le importas, que no te quiere ver y no hace nada ni por verte tampoco. Sí. Otra sería eh, cuando te miente. Esto es una de las cosas que también me ha pasado mucho, que le habrá pasado seguro a alguien que nos está escuchando, que es cuando estás conociendo a alguien y, como hemos dicho, no te contesta y luego te contesta al día siguiente te dice no, es que ayer estuvo muy ocupado o muy ocupada y resulta de que ves que ayer estuvo publicando cosas en sus redes sociales. Entonces dices tú, evidentemente me está mintiendo porque me está diciendo que estuvo muy ocupado pero Ajá. se puso a subir cosas a su Facebook, a su Instagram Exacto, la entonces, red, las redes sociales que son un poquito chivatas Exactamente, de hecho yo a más de una la he pillado con eso le he dicho, vale, según tú ayer estuviste muy liada o estuviste trabajando o todo lo que tú me has contado pero es que resulta de que a las 11 de la noche saltó que tú habías publicado en Facebook entonces si te has metido en Facebook te has metido en el resto de cosas que tienes en tu móvil, es decir, en WhatsApp, en Instagram... Por lo tanto, no es que estuviera muy ocupada, sino que realmente no te dio la gana de contestarme uh -huh. ni hablarme. O sea, estabas ocupada para mí, sí. no para los demás. Entonces, eh, por eso, es, son mentiras de ese tipo, por ejemplo, o también hay okay, de eso, ¿no? Es que hoy no voy a poder quedar porque tengo que trabajar. Y ahora mmm, sales a la calle y te la ves por ahí, o te lo ves por ahí, o, o ves incluso también subiendo en sus historias otro de que está tomándose algo por ahí. Exacto. O sea, mentiras que yo siempre lo he dicho, nunca debemos de seguir conociendo a alguien que nos miente, porque ya nos está dando claramente un mensaje no solo de que no le importamos, sino de que lo que nos espera, que no es nada bueno. Uh -huh. Entonces, eh, que pasen de nosotros y que nos mientan, son ya para mí, y creo que es lo que yo lo recomiendo a todo el mundo, que alguien que haga eso, que directamente deje de conocerle. Bueno pues cuando Otra a... sí. dime dime. No digo que cuando te miente que esto es de las cosas más feas que puede, se pueden hacer, verdad, la mentira, no, no lleva a ningún sí, no sitio, entiendo, verdad. Juan? Yo no entiendo a la gente, no entiendo a la gente que miente porque las mentiras siempre se descubren, ¿Sí? siempre, eh, antes o después, a lo mejor tarda una semana en, en descubrirla o tarda tres semanas en descubrirla, pero es que siempre se van a descubrir, entonces, ¿para qué mientes? Yo prefiero ser claro, directo y sincero, aunque caiga mal, decir, mira, pues no te quiero conocer, o no te quiero ver, o no me interesa. Pero es que es gana de complicarnos la vida porque tú mismo te pones a mentir, tú mismo vas formando una bola cada vez más grande y llega un momento que ya no puedes mantener las mentiras. Sí, sí, sí. Y te cogen y quedas peor todavía. Entonces vamos a ser sinceros, vamos a ser directos y aunque duela, pues es mejor decir la verdad porque después quedamos eso como un mentiroso o una uh -huh. mentirosa. Entonces, sí. Y las mentiras, por supuesto, yo digo, una persona que te miente que estás conociendo, hay que inmediatamente dejar de conocerle. Y la última ya sí Pues sería eh, Que no te dice nada En las redes sociales Que esto parece una tontería Pero esto me refiero a Conoces a alguien Te agrega a las redes sociales A Facebook, Instagram A lo que sea Y nunca le da a nada Al me gusta de lo que tú publicas Ni a tus fotos Ni a tus artículos Ni nada Y según esa persona Te quiere conocer Y dices tú Hombre Se supone que si tienes Algo de interés en mí Lo que yo voy publicando algo te interesará entonces es imposible que no le des nunca a nada del me gusta mío no ya que comente, sino al famoso dedo para arriba entonces una persona que demuestra como que le da igual todo lo que tú publicas dudo mucho que tenga interés en ti y la última pues sería esto creo que lo comentamos una vez pero lo vamos a recordar que es cuando le propones planes y te contesta la frase de, ya lo vemos, pues ya lo hablamos. Oye, ¿qué te parece si el domingo nos vamos a tomar algo? Bueno, ya lo vemos. Mm, hombre, con una frase así ya te está diciendo claramente que interés tiene cero. Porque siempre digo, si a ti te gusta alguien de verdad o te interesa alguien de verdad y te dice, ¿qué te parece si el domingo vamos a tomar un café? Tú no le vas a responder, ya lo vemos. Tú dices, vale, perfecto me parece bien. Ya la hora, pues la que mejor te tenga o, o la hora la que, lo que, no, la que nos venga sí, sí, mejor. Sí. pero no le hice, ya lo vemos. Ya lo vemos es claramente que no tienes ningún interés, que te da exactamente igual y que más bien no te apetece nada. Esto, Juan, me recuerda también mucho cuando dos amigos o dos amigas se encuentran después de mucho tiempo. A ver si quedamos para tomar un café. A ver si quedamos, ¿qué es? <risa> no... Sí, o, sí. Bueno. Eso o, también. Es, es, es otra frase también que me hace mucha gracia sí. parecida a la que tú has dicho es ¿eh? cuando te encuentras un amigo por la calle o una amiga que hace mucho que no la ves y te dice pues oh, mira, precisamente hoy te iba a llamar. Sí. Y dices tú, qué casualidad. Me sí, sí. ibas a llamar hoy que me has visto. Precisamente hoy, qué casualidad. Sí. Eso está claro, que son mentiras. Son mentiras claramente. Yo siempre, siempre lo he comentado aquí. Que tenemos que quedarnos con lo que hacen, no con lo que dicen. Uh -huh. Porque todo el mundo dice muchas cosas, promete mucho. ...y todo parece muy bonito en palabras... ...pero después viendo la realidad... ...no tiene nada que ver con lo que te han dicho... Uh -huh. ...entonces lo que tú has comentado... ...cuando te dicen... ...el, el vernos pero sin fecha... Sí, sí, ver, sí. ...se entiende de que... ...tampoco siempre hay que poner una fecha... ...pero si tú propones algo... ...y no das ni siquiera un mínimo de pista ...oye pues podríamos vernos el martes que viernes... ...o podríamos vernos el sábado... ...pero si dice ...a ver si nos vemos... ¿Cuándo? La pregunta es ¿cuándo? Y no hay respuesta, claro, porque como no te dicen nada, el ver si nos vemos se queda ahí en el limbo. Y es sin fecha. No sabemos cuándo va a pasar si este pasa. Que no suele pasar, claro. O oh, también, Juan, lo típico nos llamamos. ¿Quién? ¿Pero quién llama? <ríe> no. Sí, todo lo que sea. Yo siempre digo que toda la frase que empiece con el ya, siempre es malo. Ya lo vemos, ya nos llamamos, ya nos encontramos, sí, sí, sí. ya lo lograremos ya quedaremos, todo lo que sea así es siempre un sin fecha y por sí. lo tanto es un no me interesa ni lo voy a hacer, ni tengo pensado hacerlo ni ahora ni más adelante a ver que tú, la gente dirá, hombre, pero es que a lo mejor algún día te pilla que estás muy ligado y no le puedes dar un día, bueno, pero por lo menos dile algo más aproximado, dile a ver si la semana que viene quedamos y ya por lo menos sabes que es la semana que viene ya por lo menos hay un, una aproximación pero un ya lo vemos, ya quedaremos, ya hablaremos, sí sí sí eso no tiene fecha ni la va a tener, o sea, eso es un no lo voy a hacer. De hecho, a mí, cuando me ha pasado, cuando me lo han dicho, conociendo alguna, nunca se ha cumplido. Eh, ya te llamaré, o pues el ya quedaremos, nunca se ha cumplido. Juan, resumimos un poquito. Bueno, pues el resumen sería que cuando estamos conociendo a alguien, eh, fijarnos en estas cosas para comprobar que no le importamos, que es eh, cuando te mientes, como hemos dicho, eh, te dice que no ha podido y ves que está publicando en redes, mentira clara, o sea, no le importa. Cuando te pone excusas, es que no he podido ir, es que estaba trabajando, es que no puedo, es porque no sé cuánto, te pone excusa, como hemos dicho, nunca propone una fecha. Cuando eh, no te da a nada que le gusta las redes sociales, ...me extraña a mí que una persona que te quiere conocer... ...que no le gusta absolutamente nada de lo que publica... ...ni siquiera uh -huh. tus fotos... ...eso también es una prueba muy clara... ...cuando eh, apenas te escribe... ...por lo que hemos dicho que está muy muy feo... ...que lo haya leído y no te conteste... ...ahí insisto no hay excusa ninguna... ...ahí no puedes decir, ...es que no pude... ...es que no, no me has contestado porque no has querido... Uh -huh. y, ...y bueno y cuando eso... ...cuando te propone un... ...ya lo veremos, ya hablaremos... ...cuando te dice esa frase sin ninguna fecha... ...todo esto ya te puede vender la moto como guía... ...que es que no le importas, que no te quiere conocer... ...por el motivo que sea, porque está conociendo a otra persona... ...porque no le gusta, porque ha cambiado de idea... ...pero no te quiere conocer, ya te puede decir después lo que quieras... ...bueno pues esta es la gente a la que no le importas... ...y nos hace todas estas cosas que nos ha resumido en seis puntos... ...nuestro doctor amor particular Juan Bustamante... ...Juan, pues la semana que viene más... Más y mejor. Y mejor, por supuesto, siempre mejorando los contenidos de nuestro espacio, bueno, de nuestro, del tuyo. Este espacio es tuyo. Muchas gracias. Así pues que... nada, que paséis muy buena semana, nos mojáis mucho y nada, nos encontramos aquí el martes que viene, como siempre. Pues feliz semana también para ti, Juan, hasta el martes. Igualmente, igualmente, un abrazo.